Mi nombre es Mercedes Pérez y soy la coordinadora del de programa PASE en la Educación Media. Eh, en esta ocasión ya estamos terminando con eh, los proyectos participativos del convenio 2017, lo cual estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido y la percepción que han tenido nuestros estudiantes que acompañamos. En este subcomponente número 3 en donde se enmarcan los proyectos participativos eh, que buscan ampliar las expectativas postsecundarias que tienen los estudiantes de tercero y cuarto medio a la hora que salen de la educación media. Eh, ¿Qué es lo que ese es el objetivo principal que tienen estos proyectos participativos? nacen desde la necesidad que, que ven los liceos para poder eh, dar espacios para que los estudiantes puedan ampliar sus expectativas. Hemos tenido mmm, proyectos participativos muy variados. Eh, tenemos charlas motivacionales, tanto dentro del establecimiento como fuera. Eh, ahí eh, ha estado invitado Adolfo Almarza, como eh, en el Liceo de Politécnico de Quintero, eh, donde a través de su historia de vida eh, puede motivar a los chicos a seguir adelante. Estoy muy contento de su comportamiento y de las ganas que tienen de salir adelante. Son, son chicos que realmente valoran la vida Y nada más que decir que sigan avanzando. Eh, recuerden una mente, corazón y Dios, van a poder lograr todo lo que realmente quieren hacer. Bueno, para bueno, nosotros que estamos a punto de emprender otro camino en otro en otra, en otra área. Entonces, creo que necesitamos actitud y él nos puede aportar esa motivación para tenerlo. Me dio más ganas seguir todos mis planes a futuro, proyectos, etcétera, y todo lo que tenga que ver con eso. También en ese mismo contexto está eh, Cristian Valenzuela. Es el primer eh, medalla paralímpica de nuestro país. Yo sé que todos los que están acá tienen sus propios sueños. ...como también sus propias dificultades... ...pero a través del relato intentar incentivarlos... ...para que ellos eh, entiendan que es difícil... ...pero que no es imposible cumplir esos sueños... ...que ellos quieren realizar en la vida. Es un ejemplo de esfuerzo, de entrega, de perseverancia... ...que todos los niños deberían de alguna manera... ...tomarlo como, como, como un ejercicio digamos para ellos. Se organizó una charla motivacional en base a la magia... Eh, y ahí estuvo invitado Aldo Duce, eh, hizo un recorrido por los 16 establecimientos que acompañamos en el convenio 2017, eh, estuvimos presentes en el teatro de Cabildo, en algunos liceos, acá en la misma universidad, en el aula magna, eh, con testimonios de los estudiantes bien confortadores en cuanto al eh, trabajo que se hizo en esa en esa charla motivacional. Una charla realmente motivadora, que ayuda al trabajo que hacemos en los establecimientos y que mezcla muy bien, en forma sana y dinámica, el arte, la magia, la entretención y entregar herramientas para una buena elección vocacional y profesional. Fue demasiado bacán. Fue bastante buena. Bastante motivadora, fortaleció todo lo que yo quería. Fue fantástico. Me encantó. Y por otro lado, eh, tenemos las visitas acá a la universidad, que eh, los liceos eh, se dieron cuenta de que es importante que el estudiante pueda visitar los espacios y vivir eh, parte de la vida universitaria. Eh, también eh, ahí en, lo, en esos proyectos participativos lo que se buscó era seleccionar a los estudiantes cuáles eran su, eh, eh, sus áreas de interés. Están los proyectos participativos que tienen un foco más bien del de, eh, barrio universitario, que eh, lo que busca es un poco mostrar eh, la zona de Valparaíso, tanto Playa Ancha como los sectores patrimoniales de la ciudad, haciendo un recorrido eh, con estudiantes en AES. Ellos les dan un recorrido patrimonial por todas las zonas características de nuestra ciudad de Valparaíso. Me parece partida súper entretenido, eh, culturalmente maravilloso para los chiquillos, una oportunidad muy grata, estoy muy satisfecha, porque en general los chicos no tienen estas oportunidades de salidas culturales, sociales, y esto les permite de cierta manera un poco ampliar el espectro de vida que tienen, las posibilidades y observar que la vida más, más allá del colegio. Me encantó porque yo no conocía Valparaíso y visité muchos lugares bonitos y me gustaron los murales y el, el mar... En conclusión eh, los proyectos participativos resultaron eh, muy atractivos para los estudiantes y así fueron eh, testimoniados en sus relatos después cuando nosotros ya lo íbamos a dejar al, al establecimiento, así que en general muy contentos con la recepción que tuvo cada uno de nuestros estudiantes que acompañamos.